Sigue bailando con quien, gozando con quien, gozando con su pan. Gozando con su pan, tanto con su pa. Sigue bailando con quien, gozando con quien, gozando con su pan. Esta fiesta está sabrosa, esta fiesta está que es Oye mira con Con quien gozando con su con quien gozando con quien yo te lo diré con su paz, con su paz Sigue bailando con quien, gozando con quien, Gozando con su bailando I'm <laughs> not